Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video, Serge y Steffi nos hablarán de los sistemas fotovoltaicos en ambientes interiores. Acompáñame a verlo. Cuando hablamos de un ambiente o espacio interior, nos referimos al interior de una casa o edificio. Para la instalación de sistemas fotovoltaicos en estos espacios, debemos tener presente el tipo de luz que hay. Podemos pensar en primer lugar en la luz solar que ingresa por las ventanas. Hay que tener en cuenta que la cantidad de luz solar que ingresa por las ventanas es mucho menor a la luz solar que hay en el exterior. También podemos pensar en la luz que proviene de los bombillos y que esta luz cambia según el tipo de bombillo. La cantidad de luz que cae en el sistema fotovoltaico influye en la cantidad de energía producida por este. es decir, entre más cantidad de luz mayor energía producida. Por esto la energía cambia según el tipo de bombillo que se use. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.